Bienvenidos a este nuevo video El día de hoy los vamos a llevar a un lugar que nosotros nunca hemos visitado Y hoy lo vamos a hacer ah, Bueno, adicionalmente hay una sorpresa que uno de nuestros amigos aquí en Canadá Le tiene a su pareja Entonces la idea es que nos acompañen Bueno, pues esta sorpresa que eh, nuestro amigo está preparando para su pareja La vino planeando desde hace una semana, dos semanas eh, Básicamente la sorpresa consiste en que pues eh, le va a ser la pedida de mano, va a ser una declaratoria de matrimonio. <risa> y pues bueno, me había mandado mensajes por WhatsApp este, para cómo lo íbamos a hacer, para el tema de las flores, para el tema del anillo, eh, el lugar específicamente en donde se iba a entregar. Habíamos pensado que hubiese sido algún parquecito muy conocido o una atardecer, eh, con un atardecer con un paisaje bastante hermoso. Pero pues al final del día él decidió, y fue una excelente decisión, ir al restaurante giratorio. El pretexto que hicimos para que ella nos sospeche es que nosotros vamos a festejar nuestro aniversario de novios pues ya eh, nuestro amigo pues estaba así nervioso así de oigan pues para que no se dé cuenta porque luego mi amiga como que también es muy analítica y dijimos ok bueno pues lo que podemos hacer es eso inventar que vamos a celebrar nuestro aniversario de novios y que los estamos invitando a cenar a un restaurante el detalle es que eh, él decía es que yo quiero que se vaya bien arreglada, que se ponga bien este... Pues sí, bien, o sea, él quería, él quiere que este momento sea, pues... Que se pusiera el tacuchi Ajá, Que se pusiera guapachona, no, guapetona. Y decía, es que ya le dije que se vaya a poner uñas y no quiere. Entonces dijimos, no, pues ya no le digas porque si no va a sospechar. Pero bueno, esa fue la excusa eh, que vamos a celebrar nuestro aniversario, nuestro aniversario de novios. No saben a... bueno, ella no sabe que vamos a ir al restaurante giratorio. Solamente sabe que vamos a ir a un restaurante. Y pues ella estaba indecisa de qué me voy a poner, no sé ni a dónde vamos, ni qué onda, ¿no? Entonces nosotros dijimos, pues nada más pónganse así como... pues galanes y ya nos vamos. Porque pues también nosotros no somos así de... de etiqueta vaya, ¿no? Entonces como que yo creo que se le hizo raro que nosotros pidiéramos como que vete al guapetona ¿no? la verdad es que eh, hasta yo que no voy a hacer la propuesta estoy un poquito nervioso porque pues eh, la idea es que sea la sorpresa a la temática va a ser que bueno vamos a llegar al restaurante y posterior a eso uno de sus roomies bueno el compañero con el que viven me va a marcar por teléfono para que yo baje por él al momento de que yo baje por él, eh, yo voy a pasar por las flores que eh, habremos dejado aquí en el carro y voy a llegar con, vamos a llegar con las flores, entonces ella va, va a pensar que son las flores para Ana, son para mi esposa, pero pues realmente ahí va a ser el momento interesante, cómo, cómo es que todo va a fluir, eh, esperemos que sea un momento inolvidable, la verdad es que una pedida de mano pues puede eh, dejar un recuerdo muy bonito a la larga, y pues esperemos que lo podamos conseguir para, para nuestra amiga. Acabamos de salir de comprar las flores, ahorita ya nos estamos preparando, ya pasamos por las flores, ahorita vamos a pasar por ellos a su casa, y pues acompáñenos a, a ver el desenlace de esta propuesta de matrimonio Y también pues para mostrarles cómo es el restaurante Si está rico En las fotos que vimos se ve muy padre la, la vista Acompáñenos a ver esta historia Ya estamos okay. aquí Estamos a, con nuestro amigo Que ya este, está contento, estamos contentos también Y vamos a ver el regalo para su futura esposa. Ay, papito. Sabría. No, está lodo. ¿Cómo te sí. sientes Irving? Hola, hola. Muchas buenas noches. <risa> muy nervioso. ¿Te sientes bien. nervioso? Sí. ¿Cómo ¿Cómo fue que pensaste de la noche a la mañana o de un pues momento no es, a otro? no fue de la noche a la mañana. Si que ya lo tenía pensado desde que, desde que iba aquí a Canadá. Ajá pero sí. por circunstancias o un, por, por una u otra razón, no, no, no, se, no se había animado uno pues porque es tenía sí. otras prioridades, pero ya es ahorita sí. anda desahogado uno Oye, ¿y crees que sospeche algo? No, qué madre, no fecha nada. Ahí <risa> sí, está diciendo el que pues, hasta les hizo un pastel a ustedes, es sí, Lo <risa> que me enseñó. Ah, sí, a ver. Que, sí. que nos hizo un pastel en forma de corazón porque nosotros dijimos que era nuestro aniversario. Pero bueno, ya tienen pastel para festejar al rato. Sí, ya. Vamos a... Sí, ya ya tenemos pastelito. De, ya en febrero cuatro años. Ya cuatro años. Ya tiene que amarrar el burro. Eh, Ay, sí, vamos sí, a ver claro. qué tal, ¿verdad? Pues vamos a ponerlos listos. Vamos a ver qué tal sale. Ay, aquí está el frío. Mira, Listos amigos, pues hemos llegado ya ahorita a, al restaurante giratorio. Desde aquí básicamente se puede ver todo lo que es la zona de Vancouver. Y pues está bastante nice. Y aquí como curiosidad es que estamos dentro de una plataforma circular. Y pues solamente esta plataforma es la que se está moviendo. Ahí inclusive si lo pueden ver dentro de la orilla. A ver si se alcanza a ver. Nada más se está moviendo una parte de este de esta parte de aquí de, de donde estamos. Entonces, pues aquí tenemos también a nuestros amigos que nos acompañaron para estar aquí en esta en esta aventurita que tenemos, ¿cómo se llama? Acá. A ver. ¿Cómo ves, amor? ¿Cómo ves el lugar? La vista está, está padre y tenemos la ventaja de que hoy estuvo despejado porque en los días anteriores estuvo lloviendo y hoy se ve muy padre. La vista está de 10. ¿Sí? sí, pues estamos este, bastante contentos aquí. A nuestros amigo, nuestro amigo Irving, unas palabras. Está muy bonito el restaurante, ajá, ajá. muy recomendado. La comida no la hemos probado, pero estamos esperando a que se vea nuestra comidita. Se ve elegante. Ajá. Oh, awesome. El vino ya llegó. Ya llegó nuestro vinito. Eso All es right. todo. Eso es, bueno, Awesome. Uh, well, I think that I can be the one. Okay. <laughs> sí, el vino. Bueno, aquí está nuestra amiga Ola. unas palabras. ¿Cómo te sientes de estar me siento muy de caché mucha inversión el día de hoy me quedé la raya por venir aquí y sí. nuestro amigo Eric hola, yo no sé, a mi me han invitaron a mí me cancelaron una cita y estoy aquí ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Hablaste de... sí pues, es 10, me le hablaste a Sí, si pues, mucho antes la voy a marcar por su whatsapp bueno. bueno, corazón ¿Te tengo una sorpresita. Una sorpresita que va a ser muy nice. importante. Can you, ¡Bravo! La pregunta y la pregunta entonces... Ya sabía Chicos, que no eran mentiras de ustedes. ¿qué tal? Pues sorpresa. Gracias, muchas gracias por ya porque voy a llorar. Oye, ¿qué dice, Oye, ¿qué dice tu pastelito? Ya ni supe. ¿Te casarías conmigo? Muchas gracias. Muchas gracias por la sorpresa. Ya sé, bueno, eras mentira uh, porque llegó el pelotón. <risa> <risa> bueno, vénganse acá para que salgamos en el video. Ahí está, sí, sí, sí. ¡Órale! ¡Yes, yes! ¡Yes, yes, my friend! ¡Hasta que te animaste, amigo! <risa> Miren, <risa> ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! Gracias a mí. A ver a que salgamos aquí. De aquí van a salir las fotos, así que va a ser video, pero de aquí salen fotos, ¿eh? Claro. Eso es todo. Y pues muchas felicidades, gracias por hacernos cuantieses de este momento. Gracias, gracias a ustedes. Y pues felicidades, amigo. Gracias. dar Este paso para los dos es un, definitivamente, un paso de responsabilidad y sí. de que vas en serio. Muchas felicidades. Hombre. Se puede a por gracias. gracias, gracias por lo... Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, Ay, qué gracias, gracias, gracias,